Como estamos en un punto de inflexión y de punto de cambiante, ¿no? eh, porque si recordamos que al inicio de año podíamos tener un, un panorama de eh, aumento de tipos de interés eh, para eh, disminuir las presiones inflacionistas y a lo mejor nos quedaba un poco lejos en el conflicto geopolítico, no lo queríamos ver, que, que se podía producir esta invasión. ¿no? Entonces, que se estaba ponderando eh, sectores cíclicos, pero muy focalizados en el sector financiero, energético. Eh, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues un del mercado financiero, eh, del sector financiero, eh, pero eh, sí que continuamos eh, apostando por sectores cíclicos y sectores que tengan que ver con eh, materias primas, energía, eh, etc. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué habíamos hecho en, en este inicio de año? Habíamos estado más equiponderados en, en sectores, no dejando a un lado el sector tecnológico que sí que había sido damnificado por estos aumentos de, de tipos de interés, eh, que se puede producir ahora próximamente una mini rotación otra vez al sector tecnológico, dado esta eh, pues, suavización de estas eh, perspectivas de aumentos de tipos de interés, con lo cual teníamos unas carteras más o menos equiponderadas en los distintos sectores, tanto cíclico como, de, como growth. En este, en esta, ante estos acontecimientos y ante esta invasión de, de Ucrania eh, por parte de Rusia, pues ¿qué estamos haciendo? Eh, ya te digo, mantener la calma. O sea, el principal consejo es mantener la calma, mantener nuestras inversiones, porque salirte del mercado en estas eh, crisis y en este pánico nunca es un, una buena opción, ya que después de, de, este, de este pánico eh, las bolsas siguen teniendo a subir, los mercados siguen teniendo a comportarse bien, con lo cual manteniendo nuestras inversiones y un poco esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? manteniendo la calma y estar al lado de los clientes.